Señor director, le mandé un link temprano de una entrevista eh, que le hicimos a nuestro amigo, amigo personal, eh, colega de este espacio, también del espacio donde elaboramos el gobierno de los sábados, la Z101, de Alexander Galvez, ingeniero Alexander Galvez, que es periodista también. Miren, eh, recientemente, él, él viene denunciando, este es de los haitianos buenos, profesionales, preparados, y él viene denunciando la crónica de una muerte anunciada de lo que está ocurriendo en Haití. Él venía, incluso nos invitó a Haití y, y me dijo, me llamó luego, y me dijo, Roberto, mira, este momento no es confiable ir para Haití. Te estaba hablando de seis a, a casi un sí, año atrás. Sí, tú lo atrás. mencionaste eso sí, hace unos días. Él, él nos invitó para Haití y me dijo, Roberto, no, no es seguro ir a Haití en estos momentos. Él como empresario haitiano y también como periodista vivía criticando a los políticos haitianos, criticándolo por la forma que estaban gobernando en ese momento Haití. Y decía que el problema haitiano venía precisamente de los corruptos políticos y de esas bandas que hoy, lamentablemente, tenemos que decirlo, ya confirmado, está secuestrado nuestro amigo Alexander Galvez, un haitiano al cual nosotros apreciamos eh, un profesional empresario recuerdo que el último terremoto eh, le hicimos una entrevista y él mencionaba no sé si el señor director bajó el link que le mandamos de YouTube él mencionaba eh, eh, eh, ah bueno ahí estamos viendo esa entrevista vamos a escuchar un poquito señor director por favor De Muchas personas vinieron acá en Haití para apoyar a lo que quedó en Haití, al pueblo haitiano. Y hoy eh, tengo la valentía, señores, no tengo no tengo con qué decir adiós a don Willy, porque es una leyenda viviente, pues ya que Dios decidió deportar la vida, pues que vaya en paz, don Willy. Nosotros, sus amigos, su hermano, la familia, te seguiremos los pasos. Eh, lealmente los pasos porque eres una persona muy buena y por eso eh, tu forma de estar, de hablar nunca pasará por los, por los altos Así es Alexander, nosotros estamos también conternados, bueno de hecho de aquí nos vamos directamente a Santo Domingo, donde va a ser velado eh, con un protocolo, porque como falleció de COVID, hay un protocolo que seguir luego se ha trasladado a La Vega eh, donde se le dará Santa Sepultura junto a la tumba de su padre. Eh, Alexander, eh, quiero aprovechar, tú que ahí estamos aquí, escuchando en ese, ese momento, lo, para, eh, para que, que ustedes vean que estado, eso hace unos cinco o seis quedado. meses, fue, fue el, el, el cinco meses exactamente, el fallecimiento de nuestro querido amigo y de tiempo, don Willy Rodríguez, eh, el cual también, bueno, lo conocimos a través de Willy Rodríguez, Alexander Galvez, y también estaba condenado en ese momento. Entonces, la situación en Haití cada día es más penosa. Eh, en ese, vamos a escuchar, a, a ver si ahí él habla eh, de la crisis que, que estaba ocurriendo en ese momento, en Haití. Escuchemos. Y me a un amor que desconocido, desconocida, porque el amor... Entonces, este, ya que de esa forma estamos esperando, pero una situación muy crítica hoy, está todo paralizado, todo cerrado, eh, llanto, mucho llanto y hipocresía, la gente llorando hipócritamente. Eso, eso fue precisamente para el último eh, temblor de tierra en Haití, eh, donde fallecieron varios nacionales haitianos. en La empresa de él que tiene Haití en ese momento también eh, quedó una parte destruida y algunos de sus empleados falleció. En este momento está secuestrado. También la ex primera dama, esposa del de, de expresidente Predad, de Haití eh, también está secuestrada. Una situación difícil, difícil que, miren, eh, los otros días escuché a un colega de la Z hablando sobre la seguridad que el presidente Luis Abinader eh, tiene en estos momentos. Por ejemplo, él criticaba, ustedes ven qué tipo de película, que te ponen un espejito así para ver si el vehículo eh, que tú andas tiene algún tipo de explosivo. En las actividades que está haciendo Luis, que a propósito ayer. Se, se encontraron, no sé si se juntaron, Danilo y él en Santiago, estuvieron coincidieron ayer, eh, a los vehículos que van a, a, a cesar cerca de donde está la tarima del presidente, hay un protocolo muy estricto ahora de seguridad y han estado cri criticando que en este país no hay eh, eh, de, esos, de esos talibanes, de esos terroristas, eh, que nosotros no somos blancos, pero déjeme decirle algo lo que está pasando en Haití yo lo he dicho, el presidente y gracias a Dios señores me hizo caso me hizo caso el presidente pues, muy demente eh, no me dieron los créditos pero me hizo caso automáticamente asesinaron el, el, a, a, a Moisés el, el, el magnicidio que hicieron en Haití yo dije que el presidente de la república debía de duplicar triplicar su seguridad Incluso critiqué cuando él se fue en un avión comercial y privando de una vez los guaremates, ah no, que economizando el país, mentira, bueno, pues no se economizó nada, pero sí fue una falta a, a, a la seguridad de este país. Y digo una falta a la seguridad de este país porque, señores, yo no lo quiera, a nuestro presidente le pasa algo y eso trae un problema de marca mayúscula en países como la República Dominicana, a diferencia de Haití, que eso se quedó ahí. Entonces, yo soy de los que estoy y apoyo esa seguridad que tiene nuestro presidente. Pero recordemos al, al señor con algunos problemas mentales que lo amenazó e incluso fue a una actividad en el consulado dominicano, en el Alto Manhattan, en, la, en, en, en el estado de Nueva York, y, y por poco puede entrar y ese señor amenazó a Luis Abinader de muerte. Ah, eh, a mí que no me vengan, y que no, que esto es para país no señores. Pero el, en el país, uno de los países más seguros del mundo, la potencia, Estados Unidos, han asesinado a un presidente. Entonces no me vengan a mí de que nuestro país, ah, que el presidente puede andar como. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Muy bien, por la seguridad del presidente. Que, que revisen hasta los gusanitos que anden por ahí cerca. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Un presidente no importa. No importa, tiene que eh, eh, mantener su integridad. Y más, mi presidente, pues es mi presidente, porque el presidente de mi país, el presidente de todas y todos los dominicanos, entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, porque eh, eh, hasta un atentado fallido trae inconveniente económico en nuestro país. Eh, por no decir la palabra que se me travió, eh, trae problemas de que la gente de una vez se pone moca. Oh, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Eso es Haití, que es tierra de nadie. Y ahí la, la, hasta la vida de un presidente vale dos do, do pesos. Pero en nuestro país no podemos permitir eso. Jamás. Pues, eh, señores, le, eh, eh, la frontera dicen que está segura. Pero siguen, siguen entrando embarazadas haitianas. Siguen entrando nacionales haitianos ilegales. Pues, eso sí debería hacer, eh, redoblar también la seguridad en la frontera. Y el presidente a sí mismo, eh, bueno, eh, el expresidente Hipólito Mejía anda con tres coroneles. ¿Y cuántas ametralladoras fue que dijo? Como siete. ¿Eh? Y siete ametralladoras y para le agregó un karateca. <risa> Entonces, el presidente actual, ¿eh? yo no digo revisar los vehículos, no, a, a, a todo. Todo, porque estamos en un momento delicado, en un momento delicado, y el presidente ha recibido amenaza, sí, Luis Abinader, ha recibido amenaza pública. Imagínense ustedes esa amenaza que le llega de los servicios de inteligencia, esas bandas haitianas, que yo no entiendo la seguridad que tenemos en la frontera cuando esas bandas haitianas entran y salen al territorio dominicano cuando le place. Cuando le place, entran y salen al territorio dominicano. Entonces, a esas personas que han criticado la seguridad del presidente Luis Abinader, le digo, agarre a usted, chúpese un cabo. ¿Cómo que dice el hermano? Chupe usted y déjeme el cabo. Vamos a la pausa.